Para ver los mejores goles de la historia, vea este enlace. Ustedes lo tienen en la descripción de este video. Toca en Descargar la aplicación. Instalar. Abrir. Aceptar. Lee términos o omite, da igual. Ve al buscador y busca goles. Ya puedes ver la mejor colección que existe sobre los mejores goles de la historia, de la Champions y de los Mundiales. ¿Qué le parece? Vale que no te los enseño directamente pero has descubierto una plataforma totalmente gratis, con muchas películas, series y canales. Muchas gracias por la visita.